Yo, eh, entonces, quiero, como les digo, estudiar un poco eh, la cultura consumista, me interesa mucho lo que vivimos hoy, la configuración del capital que, que experimentamos, y pues para ello parto primero desde Echeverría, queriendo recuperar su concepto de cultura, como ya hemos hablado aquí, este, esta concepción materialista de la cultura, para un poco sentar bases este, que me permitan un poco este, hacer un intento de crítica, eh, Entonces, bueno, pues empiezo con eso, este, yo les digo, hago una revisión pues, necesariamente superficial de la lectura que tengo a la mano, este, ahorita les mencionaré a autores, a partir de Echeverría, entonces... Este, Política del proceso de, de vida social, este, su reproducción, ¿verdad? Y un poco antes, que es este un poco la, la, la parte que me interesa. Yo, yo leo este libro, eh, La modernidad de lo barroco, y de ahí este, este es uno de bueno, no es mi primer acercamiento como Bolívar, he leído lo que el Maestro Estefan escribe y eh, pues, algunas pláticas y todo esto pero ese pues, es realmente el primer acercamiento que tengo ya en forma con Bolívar. Y antes de esta cita que les digo de la ocupación linfática con la dimensión política o metafísica, dice este, que la cultura sería un poco las, el, el, lo que se desarrolla en ese espacio que queda entre el hecho de que el hombre no se subsume directamente a la naturaleza, para cumplir sus funciones vitales, sino que le, le, le pone condiciones, le inventa virtudes, defectos al cumplimiento y a la reproducción de esas funciones vitales, y que en ese, en ese espacio que pues, no es automático, este, justamente se desarrolla lo que entendería como cultura, y entonces en ese, en ese, con ese referente en mente yo me pongo a pensar entonces si lo que quiero hacer es definir la cultura consumista este, pensando un poco cuáles serían las funciones vitales de la economía que impera en una sociedad de consumo este, ya hemos hablado aquí, este, a lo mejor no he participado mucho activamente en la discusión pero créanme he puesto mucha atención y he aprendido bastante y hemos hablado también del metabolismo del capital, del socio-metabolismo del capital entonces, en, ese, en esa línea yo me pregunto, bueno, ¿cuáles serían las funciones vitales de ese capital en su configuración actual? Y a partir de esta revisión yo encuentro que una podría ser, definitivamente no pienso que sea la única, este, pero bueno, lo que yo reviso, lo que yo encuentro es este, pues esta necesidad del capitalismo de generar demanda de generar demanda, de estimular el consumo para no caer dentro de una, pues, dentro de una crisis ¿no? que implique el, el, este, el quedarse con el stock, el no poder estimular la demanda, un poco a lo mejor las burbujas financieras podrían este, ilustrar esto al, de cierta forma, de nuevo estas no son cosas que yo diga sean así, sino son tendencias, son ideas que tengo y pues se las pongo. Entonces este, yo pienso esta, esta función vital del capital centrado en el consumo, este, el de producir eh, demanda, el de generar, de estimular la dinámica de consumo para no caer justamente en su propia contradicción de la destrucción de los valores de uso, este, también voy a hablar un poco de los valores de uso, de las personas que nos expusieron un poco de las cosas, que me hubiera gustado que, eh, escuchar sus comentarios, pero bueno entonces, si esta función vital es justamente, fundamentalmente la de no caer en crisis este, de, de, de, de estimular la demanda el consumo para no caer en su propia crisis pienso yo que parte de de la cultura este, parte, es decir, las condiciones que le va a poner este sistema a la reproducción de esta función vital van a ser algunas encaminadas justamente a la a la de hacer vivible esta situación, a la de poder este, sobrevivir el hecho de que necesita encontrarle una forma a esta situación contradictoria. Entonces, parte importante de lo que yo tendría que hacer al momento de definir o de caracterizar esa cultura, pues creo yo que estaría ocupada su, su caracterización, su definición, estaría ocupada de cierta forma, recuperando Echeverría, en un etos histórico de una manera este, de hacer vivir esa situación y propia al, al, al espacio geográfico, al tiempo, eh, al, al espacio y al tiempo en el que se Y creo yo este, que ese etos histórico que le podríamos llamar un etos consumista, eh, de cierta forma se parecería o tendría similitudes con un etos barroco. Este, de nuevo no creo que sea eh, el único no creo ni siquiera que a lo mejor sea el dominante pero sí creo que podemos encontrar a partir de la revisión que yo hago de ciertos aspectos que nos hablarían de alguna actitud barroca dentro del modo de funcionar de la cultura y de la sociedad y entonces pues eso es lo que yo les voy a exponer este, yo reviso tres autores que explícitamente hablan de de la cultura consumista, que no tiene mucho que ver con la teoría crítica, pero realmente lo que me interesa de ellos es recuperar las tendencias que ellos observan dentro de esto, no, no tanto su posicionamiento teórico, sino su forma de, de ver ¿no? las tendencias que hay en esta sociedad. Notablemente son Godrillard, John ¿no? Godrillard, este, Lipovetsky y Sigmund Bauman, ellos tres son los que ocupo para un poco ubicarme dentro de, de nuevo todo esto es introductorio para mí, entonces este, pues estoy en, en, en ese proceso, entonces yo noto a partir de su revisión notablemente dos, seguramente, de hecho más, pero desarrollé dos específicamente, dos cuestiones en las que yo observo una actitud barroca en la la cultura consumista. La primera se el asenucio de esta transfiguración o la modificación. A lo mejor transfiguración es una palabra fuerte y ya hasta me dio miedo con todas las ponencias que hemos tenido sobre el valor de uso, este, hablar de eso. Pero bueno, lo que quiero aquí de, de, este, resaltar es una tendencia, ¿verdad?, a una modificación del valor de uso este, y, en segundo lugar, una estetización de la vida cotidiana. Este, entonces, eh, bueno, pues empiezo un poco ya en materia, eh, con la transfiguración o la modificación del valor de uso. Este, voy a leerles una pequeña cita que seguramente ya conocen, de Bolívar Echeverría, de este libro La Modernidad de lo no Barroco, que dice, es barroca la manera de ser moderno que permite vivir la destrucción de lo cualitativo producida por el productivismo capitalista, al convertirla en el acceso a la creación de otra dimensión retadoramente imaginaria de lo cualitativo. Este, y un poco también antes de esa cita, dentro del mismo libro, habla del ejemplo paradigmático que le llama del comportamiento de Gian Lorenzo Bernini, ahora no me pregunten de qué trata este comportamiento, yo solo lo recupero de lo que él este en su libro, lo explica un poco, y también habla del de comportamiento barroco de la compañía de Jesús, ¿verdad? Este, del intento que hacen los jesuitas de redefinir a Dios, y que en ese momento lo hacen, lo modifican tan sustancialmente que se termina pareciendo poco a él. Entonces, teniendo estos referentes en mente, este, yo busco un poco la manera en que, en el intento del capital, por, este, por no caer en su contradicción termina eh, modificando o transfigurando el valor de uso un poco para la manera de decir bueno, ahí hay una actitud y bueno, en, eh, empiezo con este él habla del valor de signo eh, eh, para él es eh, la, la significación social ajustada a las variaciones económicas portadora de una jerarquía cultural y social, ¿no? Que tiene los objetos, y para él la noción esta de valor, signo, es central, porque la diferenciación dentro de la cultura consumista, pues, toma un peso importante dentro de, de, de su caracterización, si se quiere, de la, de la sociedad de consumo. Este, dice Bodrillar, el... Dice el tránsito del valor de uso al valor de cambio, empiezo la cita, dice, es el campo de la producción de los signos a partir de destrucción de utilidad. Un poquito más adelante dice, es el aprovechamiento publicitario que transmuta los bienes de uso en valores signos. Este, bueno, verdad, ahí de nuevo no, no, no sostengo que sea la única forma ni que sea... Este, total, pero lo que quiero recuperar es un poco ese, ese hecho de que el valor de uso se transforma, y en las mismas líneas, Lipovetsky, en el Borneo Paradoxal, en la felicidad paradójica, este, habla, de, habla del valor emocional, habla de que los objetos tienen un valor este, referido al la experiencia de felicidad, de bienestar, de confort que le pueden dar a los sujetos. Este, y Dice, en el epicentro de la dinámica de consumo, el valor de uso toma una consistencia inédita. Sin embargo, ese valor de uso, siento yo, no lo, no lo relaciona tanto con una cualidad material del objeto, sino más bien con una construcción que se le hace al objeto de... de bienestar que me va a producir este, y bueno, estas dos tendencias la del signo y la de este, valor emocional o experimental que le llama a él este, siento yo es un intento o es, o es consecuencia de esta necesidad del sistema capitalista este, de encontrarle nuevas cualidades a los objetos que ha perdido un poco su valor de uso este, digo, evidentemente nunca se pierde totalmente tiene que quedar algún remanente pero bueno, la cosa es que el productivismo este, genera tanto, tanta mercancía que necesita estimular eh, su dinámica y le tiene que inventar alguna cualidad ¿no? y dice, dice Bolívar este, la destrucción de lo cualitativo como acceso a una dimensión retadoramente imaginaria y bueno, pues el valor es signo, el valor experimental no son cuestiones, este, bueno, creo yo, directamente objetivas, si se quiere, del objeto, ¿no? de la mercancía. Son cosas que al final de cuentas las construimos un poco mentalmente, este, socialmente, imaginariamente. Dice incluso Lipoes que en algún punto, dice, no se trata de ya de vender un producto más que un modo de vida, un imaginario valores que desencadenen la emoción y creo que ni siquiera es necesario subir a su cita, se puede ver ¿no? yo creo que se puede hasta cierto punto ver esta dimensión imaginaria de los objetos ese sería un, un primer este, sentido, un primer momento, un primer lugar en el que yo me ver, refería esa actitud barroca dentro de, de, de la cultura consumista, del mismo sistema capitalista, de decir yo necesito encontrarle una nueva calidad a las mercancías este, que si no pues se me, se me acumulan este, y si no pues cae la verdad si no, si no tengo eso eso sería un cambio. la segunda que eh, tiene que ver con la estetización de la vida cotidiana siento un poco más aquí para la reflexión este creo yo que bueno también hay una actitud barroca en este en esta estetización de la cultura cotidiana. Habla Lipovetsky de la publicidad dentro de la sociedad de consumo, este, tres, tres puntos voy a tocar en esto, en esto primero. Habla primero de la, este, de la experiencia estética como catalizadora de valores positivos, habla de la ruptura o los el borrar los límites, esta estetización exagerada borra los límites entre lo real y lo ilusorio, dice eh, Echeverría y en tercer lugar el recurso que hace a lo estético para revitalizar o para salir de la decadencia. entonces les empiezo de nuevo con una cita de Echeverría hablando eh, del distanciamiento que toma Letus Barroco frente al productivismo afiebrado que le llaman el, el proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista y dice así lo que sí merece consideración es la forma que toma ese distanciamiento, que no es la de un quietismo indiferente o de un abandono del mundo, sino justamente la de una desviación esteticista de la energía productiva en la construcción de ese mundo, la de una actividad preocupada casi obsesivamente en poner el disfrute de lo bello como condición de la experiencia cotidiana, en ubicar la belleza, como elemento catalizador de todos los otros valores positivos del mundo. Bueno, este, en primer lugar, el asunto de, de la experiencia cotidiana, del disfrute de lo bello como condición de la experiencia cotidiana, recurriendo de nuevo a Lipovetsky, dice él que hay una desaparición de los espacios de provistos de signos comerciales. Y bueno, el celular, la computadora, la tele, los libros, la ropa, los espectaculares, este, realmente nuestra vida cotidiana está llena de este, ese recurso publicitario, de símbolos, de signos que están dirigidos a estimular el consumo, ¿verdad? No digo que el mensaje en sí sea un mensaje barroco, lo que quiero recuperar un poco es esta ornamentalización de la vida cotidiana, eh, de mensajes, de imágenes, de Pequeños símbolos que están ahí explícitamente para despertar la emoción consumista, la, la, la, las ganas de consumir, ¿verdad? Ese, ese es, es, es el punto. Dice: dice este, en, la, en la vida diaria, más o menos 2.500 publicidades recibimos al día, en un día, dice Lipovetsky, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si no, si es, esto, si no es una ornamentalización exagerada. Este, pues no sé qué lo podría ser ¿Verdad? Eh, y por otro lado Pasando al segundo punto Dice el mismo Lipovetsky La experiencia estética En una pequeña cita empieza La experiencia estética funciona Para un número creciente de personas Como un ingrediente de la felicidad Si Lipovetsky relaciona La experiencia de la felicidad Con el valor el, o más bien en relación al valor de los objetos con la experiencia o la pretensión de felicidad y de bienestar que le van a ofrecer ese valor al, al consumidor entonces en la estética relacionada con la felicidad sirve como catalizador de valor y de nuevo este, realmente podemos observar y no creo que sea un rasgo exclusivo de la sociedad de consumo, evidentemente lo estético lo bello, históricamente creo que se podría decir ha tenido un poco más de valor, pero el recurso a este, a este hecho es yo creo mayor en nuestros tiempos. Entonces, bueno, ahí tenemos la experiencia estética, el recurso del sistema económico a la experiencia estética para, para directamente estimular el consumo, para directamente canalizar algún valor. Eh, y bueno, este último punto, dice, regresando a Bolívar y a esta actitud estética barroca, este, hablando un poco del uso, que del recurso que usó la iglesia en el siglo XVII, del recurso estético, dice, la estetización barroca del mundo debió llevarse a cabo dentro del ámbito abierto por el programa de la iglesia post -tridentina. un poquito resalto algo, destinado a revitalizar el ritual y la ceremonia desfallecientes del, cat del catolicismo. Dice, rasgos reconocidos como característicos de la estética barroca, sobre todo la predilección por lo espectacular y pomposo, lo, lo estrendoso y deslumbrante, solo corresponden en verdad a una modalidad de la misma, al adelante barroco empeñado en ayudar a la ceremonia ritual de la iglesia a rescatarse de sí misma de la decadencia. bueno, ahí solo con una acotación podríamos incluso hablar de lo que dice Baumann de que hoy nuestros templos son los centros comerciales nuestros rituales son las compras y este, pues bueno el recurso que estos centros comerciales hacen a la estetización un poco ornamentalista es destinada a revitalizar o a dinamizar ese, ese consumo, pero eso es solo una acotación, porque no es ahí en donde yo veo ese recurso como un recurso característico de una actitud barroca, sino más bien, y recupero de nuevo a Poetsky, este él, él, él encuentra tres etapas hacia un desarrollo histórico del capitalismo centrado en el consumo y encuentra tres etapas, y en la primera de ellas ubica justamente ahí en el momento en que el capitalismo requiere estimular el consumo, ubica ahí ese recurso a lo que él dice, la animación rica en decoraciones de los lugares donde se vende la mercancía dice, es, un, es encaminado a desnudar la vista metamorfosear la tienda, en fiesta permanente y crear un clima compulsivo y propicio para la compra, entonces yo pienso, ¿verdad? De nuevo, son, son ideas mías. Este, si hay un momento histórico en el que el capitalismo se pasa, porque incluso lo dice también Bauman, dice, pasando de una sociedad de productores a una de consumidores, y yo lo que recupero, no, digo, independientemente de si nos adscribamos a una de las posiciones, lo que creo que sí se puede observar es el cambio de centralidad del capitalismo al consumo de, de la producción al consumo ¿y por qué habría de cambiar? pues porque tiene la necesidad ¿no? Este, es, es, es parte de lo que podríamos a lo mejor de, de llamar este, el metabolismo requiere cambiar y significa entonces que en algún punto eh, él mismo en, entendió sintió que podía caer en crisis y que necesitaba encontrar de alguna manera ¿no? y ahí es cuando hace o agarra, este, recurre a la estética como el recurso para estimular el consumo entonces yo pienso ese recurso está destinado a revitalizar el ritual del consumo ¿verdad? en el momento en el que siente un poco este, este, esta crisis o esta necesidad recupera lo estético para revitalizar el consumo y bueno, es un poco paralelo a lo que dice este, Echeverría en, en el recurso que hace la iglesia post -identina. y bueno, pues es ahí donde yo termino este, termino un poco con una hipótesis mía este, que pues la, la comento para abrir a la discusión este, de si podríamos ver dentro de esta forma que el capitalismo cambia una actitud barroca, una, un etos barroco en el, en el hecho de decir, bueno, este, hay una destrucción del valor de uso, este, porque también hay otro asunto, dice, es barroca la forma de hacer que este, intenta revitalizar los cánones clásicos, pero en el intento de hacerlo a la hora de este, aplicarlos en los tiempos en los que los quiere revitalizar se, los, los modifica y se termina pareciendo un poco a ellos y bueno pues el, el, ahorita pues yo creo de nuevo sin, sin estar muy seguro el, el, el neoliberalismo por pues, lo que es es, es, este, es un intento de recuperar doctrinas clásicas del capitalismo y un poco este, eh, pues, hacer las acorde de los tiempos verdad, para dinamizar el, el consumo entonces mi hipótesis es la de que pues el, mismo, el mismo cambio de una sociedad de consumo, de productores a una de consumo o el centramiento del capitalismo en el, en el consumo, pues representa ya en sí mismo una actitud barroca este, hasta cierto punto verdad. de nuevo como el propio doctor Estefano dice en su revisión de Echeverría pues estos cetos y Echeverría evidentemente también lo dice estos cetos no existen exclusivamente en una sola forma sino que se imbrican. y bueno definitivamente debe haber otro tipo de actitud dentro de, de dentro de, de la cultura pero bueno pienso que en estos puntos por lo menos yo incluyo o me hacen unos guiños como dijimos por acá este, estas, estas actitudes bajas. y pues ¿sí? es cuanto qué es la modernidad y en dónde se localiza. Para mí el retratamiento del mundo es una posibilidad de emancipación y porque retoma eh, lo que es la otredad, ¿no? lo, lo que fue negado por un pensamiento unidimensional y parto de una nueva racionalidad que eh, viene de un, de un concepto que encontré en un filósofo que se llama Rikeler, que es la racionalidad ambiental. Entonces, esta alternativa que representa el encantamiento del mundo parte y necesariamente tiene que partir de una praxis. Que es un, es un, es el, la praxis es el ejercicio del pensamiento crítico. Al decir un pensamiento crítico, la acción, lo que resulta de él, es que el sujeto ya ha, ya ha estado dentro de un proceso en el cual no actúa, no actúa sino que está La política, de la verdadera política, lo ¿no? que se ha desvirtuado en este tiempo, y eh, propongo que este reinventamiento del mundo es, es una posibilidad, puede no existir otro tipo de reinventamiento del mundo, pero de la que yo parto es la que se visibiliza a partir de los movimientos sociales que han intentado no ser absorbidos por la institucionalidad. Que demanda el Estado, ¿no? Sabemos que los movimientos sociales muchas veces se desvirtúan desde que se han en, en, en nuestra actualidad, yo siento que el capitalismo está en crisis. Pareciera que no, pero sí. Porque, si bien, por ejemplo, las, las guerras, es ¿no? un ejemplo, tiene dos caras: las guerras es una forma de que el capitalismo se mantenga, pero también la guerra lleva a límites a las personas y esos límites pueden ser peligrosos para el capitalismo. Existe una crisis de recursos y existe una crisis también dentro de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde esta perspectiva? dice uh, que las lógicas actuales, si bien sirven para unos, no están sirviendo para todos y eso está provocando un malestar generalizado, que es una forma de manifestar el desencanto del mundo. En esta modernidad capitalista ha intentado sistemáticamente con embates cada vez más consistentes y extendidos cerrarle el paso a la comunidad humana para obligarla a aplicar el ejercicio directo de la función política. El mismo capitalismo, la misma lógica que esta denota, está alejando al hombre de esta capacidad del hombre de animal político, ¿no? Esto es una cita que saco de Definición de la Cultura de Echeverría. Dice: Perdemos pues, nuestro carácter de humanidad, ya que no se posee y no se es sino en solamente se es en relación a la mercancía. Nos unimos en un que es exacerbada y que al ¿no? siendo crucificados en el mundo. Ya nosotros, si nos podemos analizar, nuestro entorno no somos humanos, somos cosas. O sea, ¿en qué momento perdimos ese carácter, esa um, humildad de que saber que somos juntos? ¿no? Que, no que no somos el ser supremo, sino que formamos parte de un todo. Eh, para mí el desencanto del mundo es una grieta en el proceso histórico de la modernidad. La modernidad jamás pensó que iba a existir un, un proceso que iba a terminar siendo fallido. ¿no? Y en este caso tenemos que retomar la historia porque somos consecuencia de lo que hemos venido realizando. Entonces, en base a esta historia, yo me centro en la ilustración que era como la promesa que se nos daba. Esta surge en el siglo XVII y eh, se presenta como una alternativa de liberación, de salir en palabras de, de, de la minoría de edad. La... Este es Sadera UDE, que es la perversa del Santo Pero, voy a leer una cita de UDE, donde dice que esta, esta situación de salir de minoría de edad no, no es como se ha pensado. Dice la, eh, Weber, todo puede ser dominado mediante el cálculo y la predicción. Esto quiere decir simplemente que se ha destruido lo mágico del mundo. Esta es la traducción de, de la editorial de la, de la alianza, pero si lo haré directamente del la, de la alemán, el les no, no sé se si <risa> así se pronuncia, o sea, aquí donde dice, lo, excluido lo mágico del mundo en alemán, dice esa palabra que es el canto del mundo, aquí no le ponen ese canto del mundo, dice, a diferencia del salvaje para quienes tales poderes existen, nosotros no tenemos que recurrir ya a medios mágicos para controlar los espíritus o moverlos esto es cosa que se logra a merced de los medios técnicos y a la previsión, tal es el caso del de la intelectualización, ¿no? de este a lo que se le estaba apostando el dominar la vida. Pero este intentar dominar la vida falla porque reproduce exactamente lo que está criticando. ¿no? O sea, el desencanto del mundo eh, y lo que es la ilustración propone dominar la naturaleza, ¿no? pero está criticando de que existe solamente una sola forma dentro del encantamiento del primer de esta región y toda la cosmovisión, este católico el mundo tenía una forma de explicarlo y lo que hace la ciencia es negarlo eliminarlo y poner, imponer otra forma de explicar lo que es la vida entonces exacto, se ha exactamente lo mismo porque solamente está aceptando una la cuestión es de que existen muchas explicaciones entonces, es como querer hacer este, leyes particulares para eh, leyes generales para casos particulares que no está funcionando dice que el dominio no permite el ejercicio de la praxis esta es una cita del, del libro que me hizo trabajar desde... es mi vida. dice el dominio de la naturaleza hasta el círculo en el que la crítica de la razón pura ha desterrado el este pensamiento entonces el pensamiento crítico no se está creciendo en, este, en esta idea de dominio ¿no? es por eso de que la praxis se ve disipada dentro de la vida del hombre porque es solamente el dominio por el dominio mismo no es la perversión de la que hablaba eh, con de la ilustración dice tanto la praxis como el pensamiento crítico fueron animados por la lógica del vino de la ilustración, que era lo que les decía hace un momento, tiende a la dimensionalidad y a la intolerancia. Es este carácter intolerante de que no tolera a otra de explicación. Es este miedo de, de la razón instrumental de ser este, eliminada por un paradigma, de ser desechada por un paradigma. Entonces, lo que hace es, aunque su conocimiento y sus explicaciones, sepa que no son válidas, hace ver a la gente que son, porque así asegura su permanencia. Dice, dentro de la pan de niño el hombre ha olvidado su propia naturaleza. Tenemos que recordar que esto que era, les que formamos parte de algo, no somos el ser eh, cuasi supremo. Y que tenemos que eliminar ese antropocentrismo del cual todos formamos parte, ¿no? Y que es como el gran pecado de don, ¿no? creer que es eh, este es este Dios y que puede dominar la naturaleza, su como... conveniencia. Instrumentalización y la producción. En, palabra, en palabras de Cheveria, instalan al hombre como amo sin nombre de la tierra, este gran pecado de que les estaba hablando. La ilustración cae en el juego perverso del poder. Es, por ejemplo, la función que cumple el Estado al convertirse en una herramienta de dominio. donde se están llevando todos estos procesos de colonización en América Latina, donde ya tenían una forma de explicación, ya tenían una forma de generar conocimiento y es el porque representa una, un peligro para este desarrollo de, de lo que era la ilustración y la razón instrumental. Cosa, en una mercancía, la naturaleza misma también se ha mercancía, y esto es a partir de lo que se ha llamado como progreso, ¿no? La idea de racionalizar todo hasta la naturaleza misma, fue racional después de todo, porque ¿qué estamos viendo? La, eh, lo que es, el planeta está entrando en una, en una crisis, en un punto de no retorno, en el que si no hacemos algo, vamos a terminar, no por acabar la naturaleza, sino por acabar. En este caso se propone lo que es una, una epistemología diferente, lo que son los saberes locales. ¿no? Esta ya la retomo de lo que es la Escuela de Colonia específicamente de eh, Aventura, que son las epistemologías del sur. Para el pensamiento crítico eh, es necesario que se construya fuera de las fronteras geográficas e ideológicas eh, toman, eh, como el, como el, se, si bien tienen que tomar como, como elemento y como pues, base lo que son las ideas tradicionales tienen que ser, eh, se necesita la producción de otras cosas es en este caso donde entra con Heimer ¿no? donde en su libro de teoría crítica dice que el futuro de la humanidad depende hoy del comportamiento crítico que claro está, encierra claro en, en sí elementos de las ideas tradicionales y de esta cultura decadente que europea. Una ciencia que en una independencia imaginaria ve la formación de la praxis, a la cual sirve y es inherente, como algo que está más allá y que se satisface con la separación del pensar y del actuar ya ha renunciado a la humanidad, el conformismo del pensamiento, en la verdad el alrededor del principio de que este es una actividad fija, una actividad fija, un reino cerrado en sí mismo dentro de la totalidad social, renuncia a la esencia misma del pensador, que es como la contradicción que se encuentra en este pensamiento multidimensional. Entonces la teoría crítica también es una miedo. Que si bien se formó en Europa y que va desarrollándose en Norteamérica, eh, sirve para América Latina, sirve para generar conocimiento en América Latina. Este método que, que se ha manejado, o se, o se ha venido manejando de cosificación y alienación, ha matado sistemáticamente a millones de personas y a la naturaleza misma. Entonces, ¿quién determina? ¿Quién debe morir y quién, te, quién te debe tener el derecho a decidir quién puede vivir? ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué otras personas que no están en nuestro entorno, que no viven lo que vivimos, tienen que decidir por qué nosotros tenemos que morir por enfermedades durables y por inanición? Entonces, existen modos de dominación que nos rodean todos los días y que para nosotros es algo natural porque ya lo hemos interior, interiorizado por ejemplo, las vacunas no Hay forman de dominación en este caso lo que es la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF las aprueban ahora, la es para los niños y aprueban que se desapliquen apliquen vacunas que los pueden matar o que los están enfermando en los modelos económicos es otro modo de dominación este modelo económico que se impone a las naciones ¿no? o sea, no, es como querer poner un cuadrado sobre un círculo, no todos los modelos de desarrollo económicos van a funcionar para todos los países, porque no es lo mismo El Salvador que en México, y es lo que se está intentando hacer, esta homogenización de, de la política y de la economía que simplemente está basando con, con la mayor parte de, de la población. Eh, en otro modo son las guerras. Que sirven para dominación, ¿no? Cierras en nombre de la paz, que es algo totalmente contradictorio. Y lo que son las epistemologías que se han mantenido, ¿no? Estos conocimientos y paradigmas que se han eh, construido a partir del del de, de la racionalidad ilustrada. Entonces, eh, estas, estas formas eh, se se expanden en todas las formas de la vida y, se, y llegan a América Latina como un proceso de colonización entonces recurro en este caso a la escuela de colonial para, en el caso de que ellos expu, eh, proponen romper con esta doxa, ¿no? con esta ortodoxia científica que se ha aplicado en América Latina el, el, el europeo es el abander... en este caso para mí, el europeo es el abanderado de la modernidad, ¿no? Tiene casi por obligación mesiánica eh, la misión de eliminar el barbarismo de que somos víctimas. A nosotros nos dijeron que somos víctimas, como de ser salvados, ¿no? Cuando fue el proceso de criminalización. Entonces, él impone porque es su obligación, como es un, un ser ilustrado que tiene la verdad en conocimiento absoluto, Puede someter y puede ejercer el dominio sobre el otro. Eh, para este sujeto, el sometimiento y la violencia sí. son más necesarios. ¿Por qué? Porque están liberando, a pesar de que nadie tiene que liberar y nadie lo vivió en este caso. Entonces, ahora, el eh, de la escuela de colonial es una colonia. Eh, y lo voy a explicar en este caso. Eh, son unos datos que saqué de las Naciones Unidas donde dice, oficialmente existen 17 territorios no autónomos, oficialmente, pero se centra únicamente a la colonización política. Pero desde una perspectiva económica o cultural, el número aumenta considerablemente. ¿no? La colonización no solamente se basa en eso, no son solamente 17 territorios. Son muchísimos más. Son países enteros que siguen con los, con, los, con, los, con, los, con los organizados, pero se les hace creer que no, porque se les da, se les da la, liber, la cierta libertad de los Estados hablando la ¿sí? de que son libres de escoger la, la, las formas de organización que ellos quieran, pero la realidad es que no, es que son impuestas. Eh, también las Naciones la... Unidas, declara que el desarrollo de la economía mundial depende de la salida de la recesión de la zona euro y la economía americana pero esta pues, digo, la economía americana depende de la, del, del, del, del, del, del control de todas las demás economías entonces ¿cómo propones que, se salga, que, se, que salgamos de esto si sí, esto depende de nosotros depende de que para que ellos estén ahí nosotros no tenemos que estar entonces no hay de otro la... Bueno, esa es la conclusión. ¿Sí eh, también hay otro ejemplo de, de este tipo de colonización y que a mí me pareció un, un tanto cínico cuando lo leí, en la que es este, las Naciones Unidas, pero para la alimentación, dicen que debido al clima que existe actualmente en el planeta, los animales y las plantas, las plantas tienen que ser capaces de adaptar sus organismos para sobrevivir. O sea, están obligando a las plantas y a los animales. Que si no quieren llegar al punto de la extinción, tienen que modificarse. ¿no? O sea, obligamos a la naturaleza a hacer algo que no tiene necesidad de hacer porque no es un cambio ocasionado por la naturaleza. Esto de que es, ¿cómo eh, se Los desastres naturales, en realidad no son desastres naturales, son desastres artificiales porque están de Estamos por un tercero, que es el hombre. Dice, en lo que es, la humanidad está imponiendo un ultimátum a la naturaleza. La Tierra, bueno, esto es un dato que, que me pareció muy interesante, la Tierra tiene 4.54 mil millones de años. La existencia del hombre en esta edad de la Tierra representa el 0.0039%. O sea, ese, ese porcentaje de la vida de la Tierra está poniendo el mismo climático a la naturaleza. Entonces es totalmente absurdo. Eh, tenemos que entender nosotros que la naturaleza es el sustento de, de la vida capitalista y de la vida de nosotros mismos luchamos sí, ¿Ya, ya? sí ya no de la luchamos contra un capitalismo de, contra un mercado de desregulado en este en este capitalismo todos nos estamos jugando la vida todos los pero estamos la vida de nuestra existencia. El estilo de vida occidental es insostenible, ya que se necesita un promedio de seis planetas para soportar el nivel de consumo que se está manteniendo en este momento. Este proceso de eh, por, esto es, un, esto es por una parte, pero por otra, intento generar como un, una reivindicación de las, de las universidades, porque... Eh, se está generando un proceso de dentro de las universidades, ya que el conocimiento representa el poder y el poder, mientras más controlado esté, mejor. Entonces, por ello es que, eh, que, se, que se necesita que el conocimiento se esté generando también fuera de las universidades, porque entonces así vamos a poder tener un mecanismo de emancipación. Y entonces existe una, eh, lo que es la posibilidad ante esta crisis que eh, es generalizada, pero que también existe, eh, existe en el ambiente. Eh, por ejemplo, dice, solo en México se producen diariamente 86.343 toneladas de basura, lo que significa que al año se producen 31.515.195 toneladas de basura solamente en México. ¿Y alguien sabe dónde está toda esa cantidad? la mayoría de la el tipo de de la basura no se está reciclando y no se está contaminando en lo que se el ambiente Entonces eh, seguimos con Estela, eh, María Estela Navarra Pobles eh, que ahorita es maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿verdad? Y además está terminando el programa de investigación program de las Y docencia en humanidades el Estado de Colombia. Es? Gracias. You, Father, quindi. Entonces iba a exponer factor central en la toma de decisiones en adición desde la telemetría. Muchas gracias por venir hasta acá. Gracias. Gracias. Este... Sí, de hecho, pues varias cosas que son importantes como para este, dar un contexto. Eh, la primera es que el miedo y la esperanza son como elementos fundamentales desde los que se toman muchas decisiones y el miedo es, este, pues es como uno de los ejemplos en donde se puede analizar muy bien toda esta parte de la racionalidad o las racionalidades que este, a, los, a las que ahorita haré referencia entonces eh, por, eso es la, bueno, por eso es la elección del de miedo en particular para este, un caso Dentro de lo que sería La, la toma de, de decisiones este, La idea original de la tesis pues, Era hacer una crítica A la teoría de elección racional Y bueno, la teoría crítica Ha resultado muy buena Para hacer esa crítica Pero no solo, sea, digamos que la crítica ha, se ha quedado corta, o sea, hay, he, he podido como ver mucho más allá de solamente una crítica, ¿no? Este, ahorita les, les iré comentando hacia dónde va todo esto. Entonces, este, pues la primera cuestión también en, en, en el contexto, pues es, eh, en principio se considera que los seres humanos tomamos decisiones a cada momento, se considera que elegir implica tener opciones reales y desde el punto de vista tradicional, pues la elección se asocia a un proceso deliberativo. Pero pues la primera pregunta que surge es si es cierto todo lo que acabo de decir. O sea, si es cierto que realmente tomamos decisiones, que realmente a cada momento lo estamos haciendo y que de verdad tenemos opciones reales cuando elegimos ¿no? y, que, y que pasamos por este proceso deliberativo ¿no? entonces eh, la modernidad ha privilegiado el proceso de toma de decisiones dado que la idea de que el ser humano tiene el control sobre el universo y en particular sobre sí mismo pues es una de las ideas fundamentales y entonces pues para tener control tenemos que poder elegir por lo tanto es como parte de la misma ideología que se está este, como retroalimentando entonces eh, el detalle con esta parte de lo que son las decisiones pues es que incluso en las teorías formales de, de como la de elección racional eh, ni siquiera se define bien qué es tomar una decisión o sea se este, se consideran muchas cosas implícitas y entonces muchas veces se eh, considera la toma de decisiones desde si elijo tal este, marca de refresco o si elijo este, comer una manzana o una pera, ¿no? o sea, cosas que de verdad pues para alguien pueden ser decisiones pero que yo creo que no ameritan todo un análisis filosófico, matemático, económico etcétera ¿no? y entonces y la primera cuestión es como la reflexión sobre lo que son las decisiones reales reales entre comillas porque pues es también, la palabra real también es compleja en ese sentido ¿no? entonces este, realmente eh, a lo que me quiero referir yo es como a la toma de decisiones fundamentales para los seres humanos ya sea desde el punto de vista personal o social, ¿no? o sea, no, no a estas decisiones, como decía, este, que son pues, cuestiones muy superficiales y que realmente pues, no va a pasar nada si yo tomo tal marca de refresco u otra, o si como tal fruta u otra, sino realmente las decisiones que nos afectan, eh, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y en esta parte quiero... quiero este, pues quiero hacer como un análisis un poco más profundo. De hecho, parte también de lo que he estado haciendo, además de, de leer, investigar y ver como muchas posturas, pues es tratar de preguntarle a la gente de, de muchos lugares, la gente más diversa casi con la que me encuentro, este, qué significa tomar decisiones para ellos y, y también ¿y cómo está relacionado el miedo en este sentido. Entonces uno de los ejemplos más bonitos que me encontré fue, este, pues conocí a un, a un físico matemático que es Nije y entonces él lo que me dijo, él vive de hecho en su comunidad, vive en Laudito del Tepec, donde hubo hace como cinco años un deslave muy importante en Oaxaca, que este, murieron varias personas y este, hubo todo un problema con, con el pueblo este. Y entonces cuando yo le dije, este, justamente esto de él como dije que consideraba realmente que era lo racional al tomar una decisión. Entonces él lo que me dijo es, mí, me dijo, me viene a mí a la mente, pues lo que sufrimos cuando hubo el deslave del cerro y cuando llegaron las autoridades, o sea, la toma de decisiones y el miedo está ahí. Cuando llegaron las autoridades a decir, este, tienen que evacuar porque se va a seguir lavando el cerro, y porque este, ustedes tienen que, que salir de aquí si quieren sobrevivir. ¿no? Entonces, este, él lo que me decía es, la forma como nosotros elaboramos nuestra decisión fue completamente diferente. O sea no fue solamente a partir de cálculos probabilísticos de gente que viene de fuera sino que para empezar fue una decisión consensuada de la comunidad para, para la cual el cerro no es este, no es solamente otro lugar más sino que es el centro es, es tan importante para ellos el cerro que incluso bueno, desde el punto de vista religioso bíblico, etcétera pero también es este es su referencia entonces ellos para decir hacia dónde van van hacia hacia arriba o hacia abajo con respecto al cero entonces todo es este entonces esta parte para mí se abrió así como una ventana muy importante de un tipo de racionalidad muy diferente no y entonces porque parte de lo que yo había estado buscando era esta racionalidad que no fuera Justo la racionalidad occidental típica de Tengo que tomar decisiones y, y reglas de inferencia para sernos honestas Y voy a seguir tal lógica ¿no? Entonces, este, la primera cuestión que es importante Es que siempre que se habla de, de toma de decisiones Se habla bueno, desde el punto de vista de teoría tradicional En contraposición con lo que es teoría crítica Siempre se habla de la racionalidad, ¿no? Y es así, o sea, se establece como única y se establece justo como una regla de inferencia muy precisa. Entonces, en este sentido, la primera cuestión que, que creo que tiene que considerarse desde el punto de vista de la teoría crítica es esto, ¿no? O sea, la, primero el reconocer que lo que hemos nosotros construido como la racionalidad a partir de la modernidad, pues, es falso, y es solo una forma de sostener todo el discurso del que hablaba al principio. Y que realmente lo que tenemos es muchas racionalidades y que ahí es este, donde se tiene que empezar a construir, ¿no? Entonces, de entrada, por ejemplo, regresando al tema del miedo, pues el miedo y la racionalidad en la tradición... Son, este, están completamente divorciadas ¿no? el miedo en general a cualquier persona eh, que le he preguntado al respecto lo consideran irracional y cuando empezamos ya a platicar un poco más siempre podemos caer en la cuenta que el miedo o no todos los miedos pero muchísimos de los miedos que tenemos, sobre todo los que son constructos sociales este, pues tienen su fundamento racional y, este, y es, un, es muy importante para eh, todo lo que vivimos desde el punto de vista social entonces eh, aquí, bueno, voy a voy a retomar algunas cuestiones, ahora voy a la parte teórica algunas cuestiones sobre Hegel y sobre la racionalidad objetiva ¿no? o sea, usualmente la racionalidad de la que hablaba de la cual está fundamentada la teoría de lo que es la teoría, la teoría de decisión tiene que ver con, este, con racionalidades subjetivas en donde eh, pues la persona es el centro y además son racionalidades instrumentales, ¿no? o sea, están pensadas con respecto a los fines y este sin importar los medios para alcanzarlos ¿no? entonces este, aquí justamente eh, pues leyendo la, la ciencia de la lógica de Hegel encontré como pues el fundamento de lo que es la dialéctica negativa ¿no? que yo creo que es como tendríamos que empezar a pensar la racionalidad en la toma de decisiones desde la teoría crítica ¿no? entonces este entonces pues bueno, voy a, a retomar entonces parte de lo que dice Hegel entonces, este, Hegel de manera general dice que según la conciencia habitual objeto y pensar pertenecen a dos esferas el objeto en sí no se ve afectado por el pensamiento y el pensar ante el objeto no va más allá de sí mismo se acomoda y modifica a sí mismo y la, este cito textual el determinar autoconsciente no pertenece más que al pensar entonces esa es como la la forma como él está introduciendo que, cómo se empezaría a ver la parte de la razón entonces, según Hegel, uno de los grandes problemas de la filosofía es que la relación sujeto-objeto, que tienen el pensar y el objeto en la conciencia habitual, se ha extendido a la razón y eso ha conducido a muchos errores lo que él llama el común entendimiento humano ha hecho que la verdad descanse sobre la realidad sensible los pensamientos están basados en la percepción sensible y en la medida en que la razón siguiera siendo en y para sí no engendraría elucubraciones mentales entonces de entrada parecieran como dos cuestiones separadas ¿no? entonces, aquí cito textual en este acto de renuncia de la razón a sí misma se ha llegado a, a perder el concepto de verdad la razón se ha restringido al solo conocimiento de la verdad subjetiva de solamente lo que aparece, o sea, a conocer solamente algo a lo que la naturaleza de la, de la cosa misma no corresponde, y el saber ha recaído en opinión. Y ahí es a donde la parte de la toma de decisiones y pues, el fundamento de lo que es la teoría tradicional está sobre esto. ¿no? Entonces, este, lo que Hegel dice, y otra vez cito textual, Dice, la reflexión va más allá de lo concreto e inmediato y determinándolo lo disgrega. Pero en la misma medida, la reflexión tiene que ir más allá de esas sus determinaciones disgregadoras y hacer por lo pronto que éstas entren en referencia. Sobre la base de esta referencialidad, sale a escena el antagonismo de las determinaciones esta referencialidad de la reflexión es propia de la razón la elevación sobre las determinaciones que consigue llegar a la comprensión de su antagonismo, es el gran paso negativo hacia el, el verdadero concepto de razón entonces, y bueno esta es la idea justamente que, sobre la cual está basada la teoría crítica que es este, tratar de reconstruir a partir de una dialéctica negativa, o sea, en lugar de de la dialéctica positiva donde yo tengo una definición y a partir de la definición tengo de, de manera inmediata ya un concepto sobre el cual voy a trabajar y esto ya es como el, el positivo, digamos en la, dialé, en la dialéctica negativa va a ocurrir que voy a ir reconstruyendo a partir de, de lo que no es, ¿no? Y en este sentido creo que la parte del miedo es, una, es un buen ejemplo para empezar a, a, bueno, a considerar como una racionalidad, porque justamente el miedo se reconoce en la racionalidad una contradicción que era lo que les decía, o sea, finalmente el miedo más bien se, se asocia a lo irracional y en ese sentido la racionalidad no se descubre idéntica a sí misma entonces empieza a ver lo que no es no se reafirma de manera positiva casi como una definición lógica que es lo que ocurre en el caso de, de lo que sería la, la teoría tradicional o las ciencias positivas y entonces empieza a reconstruir a partir de lo que no es entonces Aquí creo que es muy importante ver que en la modernidad el miedo se reconstruye una y otra vez y permite, en este caso, este, por ejemplo, para el caso de la racionalidad, esta como reconstrucción de, de lo que va haciendo, este, entonces, en este sentido la racionalidad objetiva de la que se estaría hablando pues sería la, la razón contenida no solo en la conciencia individual sino también en el mundo objetivo, en las relaciones entre los hombres, entre las clases sociales, en la naturaleza de sus manifestaciones entonces esta forma de ver la racionalidad o una de las racionalidades, como decía eh, al principio, tiene un contexto completamente distinto que tiene que ver, por ejemplo, con el ejemplo que, que decía de, de, los, este, de la toma de decisiones de, de, de los mijes cuando se, este, tuvieron la, el deslave del cerro. Que para empezar, creo que tenemos que empezar a, a voltear hacia una racionalidad objetiva donde van a estar esta parte de las relaciones sociales y la toma de decisiones desde un punto de vista comunitario no solamente desde un punto de vista personal ¿no? entonces, o sea, creo que esto para empezar pues, haría, una, haría una diferencia muy grande porque aquí hay que tomar en cuenta muy, algo que es importante que la, la teoría crítica no busca explicar sino transformar y es que orientarse al mismo tiempo entonces algo que he estado construyendo y por eso les decía que he estado como yendo un poco más allá es, en, es esta parte de pensar en una teoría de, de decisión desde la teoría crítica pero obviamente no sería una teoría que fuera explicativa o que se pareciera a lo que se considera desde una teoría de elección normal, eh, bueno, las tradicionales, sino donde el sujeto individual pueda verse antes que nada como social y como producto de la historia de su entorno y en constante interacción con, este, con, con su entorno, transformándolo y transformándose. Y ahí creo que, este, que entonces podría pensarse como esta, esta concepción dialéctica de la toma de decisiones y que creo que sería la única forma en donde podríamos pensar como la racionalidad de una manera completamente distinta no, no solamente como como esta parte de la, este, de que cumple con las inferencias lógicas de lo que sería una teoría tradicional sino como una transformación a partir de el pensar pero a partir pero a través de la reflexión, no solamente como de solamente cumplir reglas de diferencia, sino donde finalmente acabamos obteniendo cuestiones que ni siquiera son verdad, como dice Hegel, ¿no? sino que es como si quisiéramos esconder la verdad. Este, solamente quedándonos con la pura estructura lógica y con el cascarón y realmente profundizar como en lo que somos y en lo que está en juego a la hora de pensar en, este, pues en la racionalidad y en la teoría de decisión entonces, este, entonces una toma de decisiones este, desde la razón objetiva Sería donde la razón actúa como crítica a la ideología y hay un proceso dialéctico entre la decisión y la razón. ¿no? O sea, no es algo fijo y entonces tengo estas reglas y voy a tomar decisiones. Así que es finalmente lo que acaban diciendo las teorías de decisión tradicionales, sino es más bien cómo <coughs> pienso la situación y cómo hago para transformarla desde el punto de vista comunitario y social. ¿no? Entonces, este, donde los medios y los fines no deben estar separados, porque eso fue lo que de inicio, pues a partir de la modernidad, decisión y razón objetiva fueron separados. ¿no? Entonces, como conclusión, de alguna forma, Pues yo propongo que se pueda construir una teoría crítica de la de, de, de, de decisión, en la cual no, se, no sería una explicación de cómo tomamos decisiones, sino que para empezar se acotaría a la racionalidad objetiva, que en vez de tener un método para tomar decisiones, fuera parte del proceso dialéctico de la construcción social y que llevará a una autorreflexión constante, crítica a la ideología, conduciendo a una sociedad emancipada. Entonces... Okay, entonces, bueno, eh, a partir de algunas eh, lecturas eh, recientes, pues salió el tema precisamente de este alumno eh, hegeliano eh, con relación a la, eh, digamos, eh, historia, del pensamiento político que va eh, en la línea de Hegel a Marx. Entonces, bueno, eh, me, me pareció bastante atractivo eh, articular algo sobre esta base historiográfica, pues sencillamente eh, proponiéndome presentar eh, quién fue Edward Gantz eh, y qué dijo, ¿no? Eh, entonces, bueno, de, de hecho eh, propondría un eh, pequeño eh, matiz en el mismo título del trabajo, yo diría, bueno, de lo que voy a hablar es esto, Edward Gantz, eh, un hegeliano judío europeo como posible precursor burgués de la teoría crítica. Eh, comienzo con una epígrafe de Engels, eh, Engels dice, Strauss en lo teológico y Gantz y Ruge en el campo político quedarán como hitos. Bueno, ¿quién fue Edward Gantz? Más allá de la noción básica en la formación de todo estudioso de la historia decimonónica y de las ciencias sociales en general, de que Gantz fue uno de los hegelianos de izquierda, o la más especializada, de que Marx no hizo de Gantz un blanco especial de alabanza o crítica en su obra, tal vez en el entendido de que más allá de ser un eminente profesor berlinés, seguidor y lector puntual de Hegel, el eminente alumno hegeliano no tenía más que ofrecer al ámbito de la discusión científica, eh, más allá precisamente eh, de estos aspectos hegelianos pues podría ser el caso que nada más se encuentre en el acervo de conocimiento general del dominio público sobre este peculiar actor eh, del Formerz eh, alemán. Como causantes de esto se pueden consignar por un lado los procesos históricos decimonónicos que después del fracaso de las aspiraciones liberales y democráticas en Alemania en 1848 llevaron a que los ideales burgueses progresivos de actores como la escuela hegeliana, como Gans, Karoben y Van Hagen von Ensen, quedarán efectivamente sepultados en los anales del la de las ideas y eh, que otras alternativas teórico-prácticas, como el socialismo romántico de la Salle, el socialismo científico eh, de Marx, y en otros ambientes científicos, la teoría socioeconómica austríaca, eh, que de hecho por cierto en gran medida eh, el antecedente de esto, ¿no? de la teoría de la elección racional, eh, y la teoría, económica eh, la teoría socioeconómica que iniciara después, ganarán el terreno en la discusión académica, y en la práctica política efectiva de Europa y luego de todo el globo, sobre todo en el siglo XX. Eso por un lado. Por otro lado, el antisemitismo nacionalsocialista en el siglo XX tuvo éxito en relegar a segundo plano, discriminar y finalmente acallar bajo epítetos como textualmente eh, malinterpretación judía a la figura teórica de Gantz en su intento por apropiarse de Hegel para una teoría eh, del derecho fascista. El legado científico de Gans, de hecho, tuvo que emigrar a Uruguay después de la eh, toma de poder eh, del nacionalsocialismo. Eh, y, eh, literalmente, la propiedad de la familia de los descendientes de Gans, pues de hecho fue eh, confiscada eh, y subastada por los nacionalsocialistas. Así es lo que nos proponemos en esta presentación es precisamente acometer eh, un tema apuntado por Norbert Wasek, que es un eh, gran estudioso de Hegel y de Gans también, de la rehabilitación de Gans en el sentido de abonar materiales de discusión en torno a este individuo berninés que vivió ya en la primera mitad del siglo XIX en carne propia en las arbitrariedades jurídicas antisemitas de la autoridad burocrática y los contratajes policiales de una derecha reaccionaria que buscaba para Alemania la extirpación de todos los elementos institucionales progresivos en un sentido amplio que se consolidaron en Prusia a partir de los titánicos esfuerzos políticos del ministro Hardenberg y de los previos elementos de reforma institucional desde arriba, impuestos férreamente a los territorios prusianos por Federico el Grande. Entonces, en un primer momento eh, nos proponemos eh, presentar de manera sumaria eh, lo que es la vida y obra de Gantz, y en un, en un segundo momento examinar algunas tesis puntuales de la teoría social gansiana que pueden resultar especialmente atractivas para pensar el tema de la continuidad de tradición hegel gantz marx Escuela de Frankfurt. Eh, al final, habremos de ofrecer algunos elementos conclusivos alrededor de este confundador de la ciencia del judaísmo, eh, esto textualmente como eh, se verá en breve, ¿no? Amigo de juventud de Heine, alumno magistral, allegado colega y editor de Hegel, pensador de vanguardia de la escuela hegeliana, oponente de Savigny, crítico de teatro y representante del mundo erudito en el Salón eh, Rederkel van Hagen, líder ideológico de la oposición liberal en Berlín, pionero de la historia del derecho universal, y maestro de Marx y difusor eh, de la idea europea Bueno, todas esas son ideas eh, de Wassek sobre lo que en efecto eh, ofrecía eh, Gans ya en eh, efectos de la biografía Eduard Gans nació el 23 de marzo de 1797 en Berlín en el seno de una familia de un banquero judío llamado Abraham Gans asistió al gimnasio de Köln y comenzó en 1816 los estudios de derecho mismos que continuó en Göttingen y Heidelberg en esta última ciudad se dio la figura del jurista Thiebaut e igualmente comenzó sus estudios sobre la obra hegeliana. Si bien no pudo haber eh, visitado las cátedras del filósofo de Stuttgart, en la medida en que éste ya se encontraba en Berlín, cuando Gantz ingresó en la Universidad de Heidelberg. De regreso en Berlín hacia 1819, traba contacto con la figura y el círculo de Hegel, y se convierte en seguidor y amigo personal del maestro. A la muerte de Hegel, Gantz se convierte en editor del tomo de Filosofía del Derecho para las obras completas de Hegel de parte de La Unión, de Amigos del Eternizado, un círculo de allegados de Hegel que se acometió a la tarea de compilar y editar diversos materiales del maestro. Y después de la primera versión, de las lecciones sobre filosofía de la historia. Hacia 1821 demuestra ya su notable conciencia sociopolítica al escribir al ministro de Cultura Einstein, Altenstein, eh, cito a Gantz, «Pertenezco a la clase humana infeliz a la cual se odia porque no está educada y que es perseguida porque se educa». Fin de cita. Y de hecho habría de experimentar de manera amarga la cerrazón conservadora de las élites prusianas en materia de igualdad ante la ley, al ver de momento plenamente truncadas sus aspiraciones académicas, al ser sujeto de una subsunción jurídica de parte del propio rey eh, Wilhelm III, que le impedía ejercer cátedra en la Facultad de Derecho Berlinesa, lo cual habría sido el instituto adecuado para dar cabida a sus notables talentos eh, y aspiraciones científicas, con una... Eh, con un edicto eh, que se eh, dice así textualmente, eh, de parte del rey Virgen III. La colocación del doctor Eduard Gans como profesor extraordinario de Derecho no puede proceder, puesto que él, de acuerdo al ministerio correspondiente, todavía no está capacitado para ello. Fin de cita. Pues bueno, esta consignación del rey de Prusia eh, vetaba a Gans de la docencia universitaria. El que la ordenanza real fuera en su momento bautizada eh, textualmente como Lex Gans, evidencia que la razón de fondo para la exclusión de Gantz del ejercicio de profesor universitario fue no su falta de capacidad para ello, sino sencillamente su carácter de judío, mismo que por determinadas vaguedades en la codificación, efectivamente, en sentido de derecho positivo, podría vedar el acceso a algunos puestos de Estado, como en este caso una cátedra en la facultad de Derecho. Que el joven jurista berlinés haya encontrado alguna suerte no de consolación, sino de adecuado entendimiento científico, y orientación práctica en la filosofía del derecho hegeliana es fácilmente explicable eh, por tesis de Hegel como esta, eh, cito a Hegel de la filosofía del derecho. El hombre vale así puesto que es hombre, no porque sea judío, católico, protestante, alemán, italiano, etc. Es fácilmente concebible, en ese sentido, eh, eh, bueno, es fácilmente concebible que Gans encontrara en Hegel esto. En este sentido, Wasek declara, cito a Wasek. Los jóvenes intelectuales alrededor de Gantz encontraron en la filosofía política de Hegel una visión de ciudadanos libres en un estado libre, del cual ellos como judíos no eran excluidos. Fin de cita. En efecto, Gantz formó hacia 1821 una unión para la cultura y ciencia de los judíos, que en gran medida tendría el motivo ideológico de abogar en lo particular por la integración de los judíos en los estados europeos y en lo general de fomentar una conciencia social social. Plenamente en consonancia con los principios universalistas de la filosofía del derecho hegeliana. Los años entre su regreso a Berlín y su repentina muerte por apoplejía en 1839 transcurrieron entre viajes académicos, eh, notoriamente patrocinados por una beca eh, del gobierno prusiano, justo después del asunto de la Lex Parecía eh, suficientemente atractivo eh, para ser fomentado, pero no como para darle una cátedra eh, en ese momento, ¿no? De parte de Prusia. Bueno. Eh, atención a los asuntos de esta unión para los estudios judíos, eh, diversas publicaciones sobre temas jurídicos, inserción en la docencia, eh, a, fin, eh, a fin de cuentas a pesar de la violencia, eh, sí, de la violenta oposición de eh, los sectores conservadores de la academia, eh, pero me parece que a fin de cuentas por la cercanía con Hegel, eh, de hecho en 1826 sí ya es efectivamente eh, nombrado como profesor extraordinario y en 1828 eh, como profesor ordinario de derecho. Eh, tiene colaboración también en los, análisis, en los análisis para la crítica científica eh, en torno a la escuela hegeliana, y finalmente tiene estancias en París en 1825 y 1830, y en Inglaterra en 1830 y 1831, mismas que se puede pensar que le dan a Gantz una experiencia empírica, viva en materia de sociedad, de economía, y por lo mismo de pobreza, miseria, e incluso de explotación, eh, por patencia del trabajo eh, de fábricas. Una vida científica y práctica notable en efecto, que podría quedar como mero elemento anecdótico en la historia de las ideas, de no ser por motivos ideológicos que se podría decir eh, que recién comienzan a ser estudiados y discutidos. Por ejemplo, en la década de 1830, la censura policial prusiana decidió someter a doble revisión las publicaciones de la revista hegeliana, debido a las contribuciones y a la apuesta editorial de este joven autor eh, textualmente. Decididamente, la muerte de Gans sentenció al órgano de difusión hegeliano a su vez a la muerte, junto con las posibilidades de una oposición liberal y democrática en Alemania, cuya falta decididamente se hizo sentir en la República de Weimar y los desastres políticos alemanes subsiguientes eh, al fracaso de la República de Weimar. Bueno, eh, pasaría a otra parte eh, ya eh, brevemente con algo general eh, de las ideas eh, políticas de Gans. En primer lugar, eh, lo que quisiéramos resaltar, es la deuda total que los eh, cursos sobre filosofía del derecho, eh, literalmente derecho natural, impartidos por Gantz eh, en 1828 y 1832, y cuyo contenido actualmente se conoce a partir de manuscritos de cursos, eh, que esto guarda con la filosofía política hegeliana una estrecha relación, tanto en materia de arquitectónica como en materia de contenido conceptual. Así la teoría general del derecho de Gans eh, se divide de acuerdo a la exposición eh, de Hegel, a fin de cuentas, en los términos de derecho abstracto, moralidad e eh, y... No obstante, eh, sin proponernos sobre ser un examen detallado de los paralelos categoriales entre Hegel y Gans eh, en conceptos clave de estas esferas, lo que deseamos señalar es que hay efectivamente un punto notable que se encuentra en las lecciones eh, de Gans eh, sobre filosofía del derecho, eh, a saber, el tema de una doctrina de la oposición que se podría pensar que va más allá del marco, eh, del horizonte crítico de la filosofía del derecho eh, de Hegel. Y bueno, eh, para ilustrar un poco de qué se trata esta teoría de la oposición de Gantz, eh, lo cito a partir del de, eh, curso de 1828. Dice Gans: Una oposición no es meramente algo casual, sino concordante con los intereses de cualquier Estado. Ella por ello es necesaria, pues ahí donde la oposición no es vencida, es requerido eh, que se implemente un cambio. La oposición está más frecuentemente en la Cámara de Diputados. Si en el Estado no hay oposición, así cae este en la pereza. Fin de cita. En segundo lugar, todavía en el marco de la estrecha relación teórica con Hegel, deseamos recordar las emotivas y laudatorias palabras que el filósofo de Berlín declaró a la filosofía del derecho, por sus motivos progresivos en lo teórico y lo práctico. En el prefacio a la, eh, a la segunda edición de la filosofía del derecho, eh, dice Gans, cito, «¿No encontró acaso el lector de la filosofía del derecho la obra entera forjada en el metal único de la libertad? ¿Acaso encontró algún rasgo reaccionario?» ¿Algún movimiento aprobante en las relaciones presentes hacia la Edad Media, sin ningún motivo desaprobatorio? ¿Acaso no colocó el autor, como los únicos correspondientes a la racionalidad, por dar un par de ejemplos, en tiempos difíciles, la publicidad de los tribunales y de las deliberaciones legislativas, así como los tribunales de jurados, fin de cita? Gans parece estar plenamente dispuesto a conceder al concepto de libertad de Hegel, el estatus epistemológico pleno de elemento teórico por excelencia, para pensar en el tema de la organización sociopolítica. En efecto, casi al final de este prólogo se lee lo siguiente, cito otra vez a Gans, Tal vez después de muchos años, eh, como el sistema entero, irá a esta obra, o sea, la filosofía del derecho de Hegel, hacia la representación mental y la conciencia universal, fin de siglo. La idea del derecho hegeliana vigente en la conciencia cotidiana o en el actual diario de toda la sociedad civil. Hasta aquí no parecemos estar fuera de la arquitectónica hegeliana en lo que atañe a teoría social. Finalmente, se pueden considerar un par de motivos de reflexión de Gans presentes en un texto posterior a la muerte de Hegel, y construido decisivamente sobre la experiencia de vida en Francia y en Inglaterra, a saber, y Consideraciones sobre personas y circunstancias de 1836, que presenta interesantes eh, y novedosos motivos de reflexión, que ofrecen algún marco, por lo menos de radicalización teórica del Hegelianismo. La en Inglaterra en 1830 y 1831 del filósofo alemán, le puso en contacto con la realidad socioeconómica de una sociedad fabril a la que llegó a describir en unos términos que por discursos críticos posteriores, eh, de hecho alrededor de 1848 para ser exactos, nos pueden parecer muy familiares. Citamos un fragmento extenso que da cuenta de la aguda crítica de Gantz entonces a la sociedad capitalista. Eh, cito, Sin embargo, en medio de toda esta confusión de pensamiento, los eximonistas han captado correctamente que la esclavitud en realidad no ha sido superada, que ciertamente ha sido abolida formalmente, pero materialmente está a la mano de manera plena, como antes el amo y el esclavo, luego el patricio y el plebeyo, luego el señor feudal y el vasallo se opusieron, así ahora el ocioso y el trabajador. Al visitar las fábricas de Inglaterra, se encuentran cientos de hombres y mujeres, que, demacrados y miserables, eh, sacrifican al servicio de un singular su salud, su goce de vida, meramente a cambio del mantenimiento magro, no es esclavitud cuando al hombre se le explota como un animal, aun cuando el hombre fuera libre de morirse de hambre de otro modo, no se le ha de poder dar a estos miserables proletarios un quinto de eticidad, fin de cita. Más cerca de Proudhon y así de Marx, por el estilo, eh, no tanto por el contenido científico, que de Hegel y de Smith y Ricardo se encuentra esta inflamada declaración de Gans. Efectivamente, que el funcionamiento natural, esto es sin trabas institucionales, policiales, etc., eh, a la sociedad civil o capitalista, eh, que este funcionamiento lleve a situaciones en las cuales una grande masa de desposeídos está al servicio eh, de un número pequeño de propietarios de medios de trabajo y de subsistencia, es lo que defiende el autor. Explotación es ya el verbo colocado decididamente a efectos de describir esta dinámica y su efecto negativo en lo espiritual, en el ser humano. Aquí la carencia de eticidad, lo que necesariamente debería llevar a una apuesta programática alternativa para organizar a los seres humanos, a efectos de satisfacer sus necesidades por medio del trabajo, sin ser presa de un ocioso capitalista. El autor de las consideraciones responde a esta cuestión, si bien en un lenguaje e inspiración que en realidad no distan en ninguna medida de la esencia del pensamiento social, económico y político de Hegel. Cito eh, a Gans: ¿No hay ningún medio contra ello, o sea, contra esta explotación que se ha descrito? Ciertamente, es la libre corporación, es la socialización en esferas. Fin de cita. Así en lo que respecta a política igualdad ante la ley y libertad de religión, y en lo que respecta a economía, corporaciones. De nuevo, el núcleo de pensamiento social, económico y político de Gans proviene decididamente de Hegel. Sin embargo, a diferencia de Hegel, Gans fue, en la vida cotidiana, discriminado por su carácter judío, exiliado temporalmente de las academias por lo mismo, vigilado y perseguido incisivamente por su pensamiento, señalado como agitador, y en una palabra amonestadora, y anatema en la época y lugar, eh, y que resume su ideología de Gantz eh, como republicano. Bueno, entonces, sería todo. Gracias.